Hey, ¡Hey, Bienvenidos a Kaboom. Cuando éramos niños nos aterrorizaban las historias de miedo y seguramente pasaste noches de desvelo pensando que podía ser real la historia que te habían contado. Es por eso que hoy te presentaré las 5 leyendas urbanas que resultaron ser reales. Comencemos. Número 1. Escaleras eléctricas ¿Recuerdas este video que se hizo viral donde se ve una mujer cayendo al vacío en unas escaleras eléctricas en China? Pues este accidente es muy común, el mito de que puede ser tragado por las escaleras eléctricas es cada vez más real. Cada año unas 10.000 personas sufren accidentes en escaleras eléctricas cuando sus pantalones se atoran en esas pequeñas ranuras de las gradas. Y así sus pies son devorados por estas estructuras de metal. Número 2. La Niña del Closet ¿Cuántas veces te ha pasado de que ya estás descansando en tu cama y de repente sas? Sientes que algo te observa fijamente desde tu closet. Pues algo similar le sucedió a un hombre en Japón, al que misteriosamente se le desaparecían objetos de su casa. Y despertaba en la madrugada por los ruidos que escuchaba. Se levantaba pero nunca encontraba nada. Desesperado por la situación se le ocurrió colocar un circuito de vigilancia casero y su sorpresa fue de que al ver las grabaciones una mujer salía de su closet, se aseguraba de que él estuviera durmiendo y ella rondaba la casa. Al ver esto el japonés llamó a la policía y localizaron a la mujer, se trataba de una indigente que vivió escondida en su armario por más de un año. Cuando la interrogaron la mujer confesó que cuando el dueño se iba de su casa, ella comía y se bañaba cómodamente. número 3. COLLAR EXPLOSIVO En varias cintas de terror hemos visto cómo el asesino puede obligar a sus víctimas a realizar cosas impresionantes. Y en la película Soul Trace, el malo pide a un hombre que se coloque un artefacto explosivo en el cuello. Seguramente el guionista se inspiró en un caso similar que ocurrió en Pensilvania en el año 2003. Se trata de un repartidor de pizzas llamado Brian Wells, quien iba a entregar su pedido y repentinamente desapareció, luego de varias horas desaparecido fue encontrado en un banco armado con una escopeta y un collar explosivo en el cuello, cuando la policía le preguntó él dijo que había sido obligado a cometer varios delitos y que le habían colocado un collar explosivo, pidió que por favor le ayudaran a desactivar el collar pero los policías no le creyeron y minutos después fueron testigos de cómo el hombre se desintegraba en la explosión. A los pocos días los policías detuvieron a varios hombres quienes confesaron haber obligado al joven a ser cómplice del robo, por lo que la sociedad los criticó fuertemente. Número 4. Llamada asesina. En el año de 1985 un joven de 17 años de edad llamado Jason Finley fue encontrado muerto en su cama con un teléfono en la mano. Los investigadores descartaron que se trataba de un asesinato porque Jason no tenía ningún golpe en su cuerpo. Luego de algunos análisis forenses los médicos dijeron que había fallecido por una descarga eléctrica que cayó sobre el cableado telefónico haciendo explotar su auricula. La fuerte descarga eléctrica paralizó su corazón dejándolo sin vida. Número 5 Esqueletos Humanos Un grupo de hombres se encontraban trabajando en la remodelación de un edificio cuando de repente se toparon con un esqueleto humano que se encontraba incrustado en la pared. El hombre fue identificado como José Schneider y su cuerpo fue encontrado en el edificio del Banco Nacional de Ediville, Francia. Aún se desconoce cómo el cuerpo del hombre quedó atrapado en ese lugar. Recuerda que si tienes alguna leyenda urbana que contar, déjala en los comentarios y la incluiremos en un próximo video.